Creo que ya va siendo hora que dejemos de sufrir unos y otros. Y para ello, qué mejor que empezar por poner fin a la política de dispersión de los presos. El próximo 14 de enero nos vemos en Bilbao. La colectividad colombiana en Euskal Herria también estaremos en Bilbao. El 14 de enero de 2017, para exigir una paz justa y el fin de la dispersión. Salachi Dugu. Nosotros denunciamos. Sergaiti <tose> Tassertaraco, Hassan Marrute, Uskal Presoac, Egoera. Dispersión en contra de Nago. Tarillana, Manodán, Vilboni, Segundas. La vulneración de los derechos humanos tiene una de sus más graves expresiones en la dispersión de las personas presas todavía vigente en los estados franceses y españoles. Por eso me apoyo a SAR y especialmente a la manifestación del próximo día, 14 de enero, en la que una vez más se demostrará que el pueblo vasco está mayoritariamente en contra de ese injusto castigo añadido. Hago mil el lema de este año. Me muestro contra la dispersión, me compromiso contra la dispersión y eh, con mi apoyo a esa manifestación del día 14. Que sea la última. Dispersión en contra de la manifestación de Amalawan, Askena y Zandarilla. En la carrilla de manifestación de el preso político en Egüera, Salat Ba, que se haga una ta la justicia, la distancia y la justicia, la justicia,